Hola a todos. Mi nombre es Pérez López Muñoz, de grado séptimo del Colegio Unicab. Para pensamiento tecnológico en esta ocasión voy a utilizar la, la aplicación Creojo del Clip, que me permite crear circuitos simulados. En este periodo voy a, realizar, voy a realizar dos circuitos. El primero es el circuito de luz nocturna automática y el segundo es el circuito del metrónomo electrónico. Ambos circuitos se encuentran en el manual de experimentos Mister Electrónico, que es un libro de ciencia y electrónica. Entonces el experimento número 13 del libro es un circuito de luz nocturna automática. En esta imagen se puede ver el diagrama esquemático de este circuito. Para hacerlo necesitamos los siguientes elementos. Entonces empecemos a armarlo. Primero insertamos una batería de 9 voltios la cual puede convertir su energía química almacenada en corriente eléctrica. Esta es la fuente de energía del circuito. También necesitamos insertar dos diodos de LED de cualquier color. Luego vamos a insertar las resistencias. Ponemos una de 15 kilovnios y luego otra de 47 ohmios. ¿Qué van a hacer estos resistores? Ellos van a limitar el paso de la corriente eléctrica a los diodos para que lleguen solo los voltios necesarios y, no se, y que no se quemen. Agregamos un transistor NPN, que es un dispositivo utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Luego agregamos un ponte, potenciómetro. Le ponemos un valor de 100 kΩ. Es la resistencia máxima de este potenciómetro, el cual va a control, controlar el voltaje que llega hasta el resistor. Por último, vamos a insertar una fotocenta, que es un elemento con la capacidad cortar el paso de energía eléctrica cuando haya una determinada cantidad de luz. Entonces vamos a conectar estos dispositivos electrónicos en un circuito. Como podemos ver, la finalidad de este circuito es que los bombillos LED funcionen automáticamente y se enciendan en la noche o con la ausencia de luz, y se apaguen en el día o cuando haya alguna fuente externa de luz. Esto se puede dar gracias a que la fotocelda es sensible a la luz. Aquí en Coco Drive Clips podemos ver que corta el paso de la corriente cuando acomodamos la linterna para que emita su luz sobre la fotocelda. Entonces se apagan los LED y cuando quitamos la linterna de la fotocelda, entonces se restablece la energía en el circuito y alumbran los LEDs. Esta linterna de la fotocelda representaría la luz del día y del sol. A más luz recibida por la fotocelda, menor es el brillo de los LEDs y viceversa. El brillo de los dos LEDs es inversamente proporcional a la intensidad de la luz recibida. Este tipo de circuito es utilizado para ahorrar energía y no dejar encendidos los bombillos en el día, ya que a veces se nos olvida apagarlos. Este circuito se utiliza en las lámparas del alumbrado público para que se enciendan automáticamente al anochecer y se apaguen al amanecer. Un aspecto importante del comportamiento de este circuito es que el, potenció, el potenciómetro nos permite ajustar el nivel de resistencia a la corriente eléctrica. Entonces, en sí, el potenciómetro está ubicado en su valor de resistencia máximo, que es de 100 kΩ. El circuito funciona bien, pero si vamos disminuyendo la resistencia de los potenciómetros, vemos que aumenta el brillo de los LEDs, porque aumenta el voltaje de la corriente. Hasta llegar a, a un punto en es que hay tanto voltaje que los LEDs se queman. O sea, que la fotocelda no es el único factor que controla el brillo de los LEDs. El potenciómetro es muy importante y también el transistor, que responde a las señales de se entrada. Desde el potenciómetro, depende del voltaje que se aplique. Desde allí, el transistor puede estar apagado o encendido. En este circuito, el, transi el transistor funciona como una válvula y regula el voltaje para adecuarlo al circuito, ayudando a que los LEDs enciendan correctamente. El, transi el transistor es como un puente, sin el el que el circuito no puede funcionar. Les voy a mostrar qué pasa si lo retiramos. Como podemos ver, si el, si el transistor no regula el voltaje, los bombillos LED se queman, aunque se tenga el potenciómetro en su nivel máximo de resistencia. El transistor recibe el voltaje y, de acuerdo a este, abre o cierra el paso de energía en el circuito. Funciona como un interruptor utilizando la fotocelda foto como un sensor de luz. Cuando la luz cae sobre la fotocelda, su resistencia es menor. Entonces, el transistor deja de conducir corriente y los bombillos no encenderán. En cambio, cuando no hay luz, la resistencia de la fotocelda es mayor. Hace que una corriente de base de al transistor conduce corriente y por ende brillan los LEDs. Bueno, ahora vamos a construir otro circuito, también en Crocodile Clips. Ahora vamos a hacer un metrónomo eléctrico, según este diagrama esquemático. Para construirlo vamos a agregar los siguientes elementos. Una batería de 9 voltios. Una resistencia de 1 kΩ. Un potenciómetro con valor de 100 kilómetros. Agregamos dos, dos transistores, uno NPN y uno PNP. Un condensador o capacitor. Le ponemos un valor de 100 microfaradios y vamos a agregar un parlante. Este circuito es para un metrónomo, el cual sirve para marcar el tempo en la música. Entonces conectamos el circuito de esta manera. Y podemos ver en esta barra cómo funciona el metrónomo y la acción del parlante. En este, en este metrónomo eléctrico podemos ajustar la velocidad del ritmo controlando la barra del potenciómetro. Es el potenciómetro el que controla la velocidad de la frecuencia del oscilador. Conformado por los dos transistores conectados en esta parte del circuito. A diferencia del circuito de luz nocturna, en donde el transistor funciona como un interruptor, en este circuito los, transi los transistores funcionan como un oscilador para, para producir una frecuencia en forma de onda, creando una señal periódica por sí mismo, cumpliendo así la función del metrónomo. En el circuito de luz nocturna automática podemos ver que las resistencias están a ciencia están asociadas de forma mixta, ya que los resistores de 15 kΩ y de 47 ohmios están conectados de forma paralela, pero el resistor de 15 kΩ y el transistor están con conectados en serie. En cambio, en el metrónomo, las resistencias están asociadas en serie. Recordemos que existen diferentes tipos de circuitos electrónicos, dependiendo de cómo se conecten los elementos del circuito. Existen circuitos en serie, que son en los que conectamos varios receptores, uno después de otro. Las terminales de los dispositivos se conectan su sucesivamente, o sea, que el terminal de salida del dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo. Siguiente. En este tipo de circuito la corriente eléctrica que pasa por los componentes es la misma. Por otra parte, un circuito paralelo es aquel que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, Allí varios elementos se hallan unidos paralelamente, o sea, con sus pues, extremos comunes, pues comparten puntos de unión. Estos dos circuitos que estoy haciendo tienen lo mis los mismos elementos, una batería de 9 voltios, un interruptor y tres diodos de LED. Pero un circuito lo voy a conectar en serie y el otro en paralelo. Podemos ver que si eliminamos un elemento del circuito en serie, a los demás no les llega corriente eléctrica, y el circuito deja de funcionar. En cambio, si eliminamos un elemento del circuito en paralelo, no importa porque los demás diodos siguen brillando. También podemos ver que aunque los dos circuitos tienen una batería de 9 voltios... Los diodos del circuito en paralelo brillan mucho más que los circuitos en serie. Un circuito mixto es aquel en el que se combinan conexiones en serie y en paralelo. Como este que vamos a construir. En este caso vamos a utilizar una batería de 20 voltios. En este caso vamos a utilizar una batería de 20 voltios. Como pueden ver la parte que está en serie en la, en la que más alumbra ya que por ella circula toda la intensidad. Al llegar a la bifurcación en paralelo la intensidad se divide en dos. Una parte va para cada lámpara que está en paralelo. Por eso los LEDs en paralelo de un circuito, circuito mixto alumbran menos. Al igual que en los anteriores circuitos, si desconectamos un LED de la parte del circuito que está en serie, este deja de funcionar. Pero si desconectamos un LED de la parte del circuito en paralelo, el resto del circuito sigue funcionando normal. Ahora vamos a hacer algunos cálculos con un circuito en serie y con otro paralelo. Para nuestros circuitos vamos a utilizar dos resistencias de 5 y 15 kΩ y una batería de 10 voltios una los conectamos en serie y el otro en paralelo Lo primero que vamos a calcular es la resistencia equivalente de los circuitos. En el circuito en serie solo tenemos que sumar todas y cada una de las resistencias asociadas. Entonces, 5000 más 15000 nos indica que la resistencia total es equivalente de 20 kΩ. En cambio, en el circuito en paralelo, la, res la resistencia total es igual a la inversa de la suma de, la de las inversas de las resistencias asociadas. Esto suena muy difícil, pero solo vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, la inversa de la resistencia total equivalente es igual a la inversa de la resistencia 1, que es 5 kilómetros, más la inversa de la resistencia 2, que es 15 kilómetros. Entonces, ¿qué haría algo así? La inversa de la resistencia total equivalente es igual a 1 sobre 5.000 más 1 sobre 15.000. Entonces despejamos, ponemos 3.000 sobre 15.000. Este 3.000 es el mínimo como un múltiplo de 5.000 y 15.000. Esta fracción la sumamos con 1 y sobre 15.000, lo que es igual a 4.015.000. Para obtener la inversa de la resistencia total, dividimos 15.000 entre 4.000. y Encontramos que este circuito paralelo tiene una resistencia de 3.5 ohmios. Lo segundo que vamos a calcular es la intensidad de la corriente que atraviesa cada circuito. Para eso vamos a utilizar la fórmula de la, de la ley de Ohm. Vamos a calcular la corriente que se mide en amperios, y se representa con la letra I. Esta corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, en nuestro circuito en serie la corriente es igual a 10 voltios. Ambos circuitos tienen 10 voltios en la batería sobre 20 kilómetros. En este punto vamos a utilizar la resistencia que acabamos de calcular. Esto es igual a 0.5 amperios. Y en nuestro circuito paralelo la corriente es igual a 10 voltios sobre 3.5 ohmios, lo que es igual a 2.76 amperios. En tercer lugar, vamos a calcular la diferencia de potencial en los extremos del generador de cada circuito. La diferencia de potencial es igual al voltaje del circuito. Ya sabemos que ambos tienen 10 voltios, pero vamos a, confirmar, a confirmarlo utilizando de nuevo la fórmula de la ley de Ohm. Esta nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia total del circuito. Entonces en el circuito en serie el voltaje es igual a 0.5 amperios por 20 kilómetros, lo que es igual a 10 voltios. Esta es la diferencia de, po de potencial en los extremos del generador. En el circuito paralelo el voltaje es igual a 2.96 amperios por 3.5 ohmios, lo que es igual a 9.97, entonces la aproximamos a 10 voltios. En este caso la diferencia de potencial en los extremos del generador también es de 10 voltios. Ahora vamos a calcular el valor de, de la intensidad que las atraviesa cada una de las resistencias de los circuitos. Bueno, en el caso del circuito en serie la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias es la misma que la intensidad que atraviesa el circuito. O sea, que la intensidad de la corriente en la resistencia 1 y en la resistencia 2 es igual a la intensidad de la corriente en todo el circuito que es de 0.5 amperios. En cambio, en el circuito paralelo, la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias se calcula aplicando la ley de Ohm. A cada una de las resistencias recordemos que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces aplicamos esta fórmula a cada una de las resistencias. En el caso de la primera resistencia, su intensidad es igual a su voltaje, que es 10, sobre el valor de la resistencia, que es de 5 km. Entonces, la intensidad de la corriente en la resistencia 1 es de 2 amperios. En la resistencia 2, hacemos el mismo procedimiento, solo que el valor de la resistencia es de 15 km. Encontramos que la intensidad de la corriente en la resistencia 2 es de 0.66 amperios. Si sumamos la intensidad de la corriente que atraviesa cada una de las resistencias, o sea, 2 amperios más 0.66 amperios, podemos ver que el resultado coincide con la intensidad total suministrada por el generador al circuito. Por último, vamos a calcular la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias de los circuitos. Entonces empezamos con el circuito en serie. Aplicando la ley de Ohm a cada una de sus resistencias, recordemos que para calcular la diferencia de potencial debemos calcular el voltaje, en este caso de cada resistencia. En la resistencia 1, su voltaje es igual a la, intens a la intensidad de su corriente, que ya sabemos que es de 0.5 amperios, con su valor de resistencia que es de 5 kilómetros. Esto da como resultado 2.5 voltios. Esta sería la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia. Con la resistencia 2 hacemos lo mismo, solo que cambiamos el valor de la resistencia, que es de 15 kΩ, y encontramos que su voltaje, la diferencia de potencial en sus extremos es de 7.5 voltios. Ahora, si sumamos la diferencia potencial de los extremos de cada resistencia del circuito, que sería 7.5 voltios más 2.5 voltios, nos da 10 voltios, lo cual coincide con la diferencia potencial de los extremos del generador. Por otra parte, en el circuito paralelo, la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias es la misma, y coincide con la diferencia de potencial en, el, en extremos del generador. Entonces, la diferencia de potencial de la resistencia 1 es igual a la, de, a la de la resistencia 2, y es igual a la diferencia de potencial de los extremos del generador, o sea, 10 voltios. Bueno, hasta aquí mi video de circuitos en Crocodile Clips. Espero que les haya gustado. Adiós.